Puede que en tu calle disfrutes de un agradable aroma a semen o pescado podrido. ¿Sabes cuál es el culpable? Son esos árboles con flores blancas. Los perales de flor, Pyrus cayeriana, en su variedad Bradford atraen a los insectos polinizadores con aminas volátiles. La trimetilamina y la dimetilamina emitidas son las responsables de este embriagador aroma a semen humano masculino que genera furor en cada vez más ciudades.